Hola, soy Andrés y hoy les mostraré cómo crear un mapa localizador en Minecraft. Es muy sencillo de crear. Bueno, consiste en que un mapa apunta hacia el otro mapa. Bien, sin más preámbulos, empecemos. Joder, pero qué pasó en la publicidad, no olol. Bien un consejo, este proceso hazlo cerca del portal que ves en pantalla. Paso 1. Utilizaremos mesa de crafteo. Brújula y papel mucho papel. Bien para crear papel requieres de caña de azúcar. Para la brújula hierro y reston. Bien lo que procedemos a hacer es colocar la mesa e ingresamos para seguido ubicar la brújula en medio y alrededor el papel, sigue el proceso que ves en pantalla para que comprendas mejor. Bien aquí es donde procedemos a colocar la brújula en medio y después colocamos el papel. Bien creo que el papel no me va a alcanzar. qué bueno que estoy en creativo. Por cierto este proceso también te funciona en supervivencia. Bien cuando ya colocamos la brújula y el papel creamos dos mapa localizador vacíos. Ahora colocamos todo del lado derecho. Bien procedemos a salir y así poder crear el mapa. Salimos para crear el mapa. Bien lo que ves en pantalla es el mapa creado. No te desesperes que vamos a la mitad del proceso. Pero no te preocupes que de aquí en adelante es muy pero muy muy fácil. Recuerda que. Para el paso número 1. Utilizamos la mesa de crafteo. Brújula y mucho papel. Recuerda que es mucho papel. Bien en el paso 2 solo necesitamos un yunque. Para crear el yunque necesitas bloque de hierro y lingote de hierro. No se te olvide que este proceso lo puedes hacer tanto como en creativo y supervivencia. Bien ya teniendo el yunque, lo colocas y procedes a entrar para así ampliar el mapa hasta el nivel 4. Haz tal como ves en pantalla. Bien aquí también utilizaremos el papel, es por ese motivo la cual te dije que utilizaremos mucho papel. Bien como verás en pantalla es muy fácil. Bueno si ahora salimos notaremos que el mapa está muy grande. Joder ya era una broma mira el mapa creció. Joder otra vez perdón quise decir se amplió. Bueno vamos con el paso truesh. Bien 3xd, bueno el paso 3 solo ingresamos a la mesa de crafteo para duplicar el mapa. Es por ese motivo la cual hicimos el amor. Joder el mapa localizador vacío. Bien ya hemos duplicado el mapa para así proceder con el siguiente paso. Bien ya aquí buscaremos un cuadro y cualquier bloque de preferencia te recomiendo el bloque de madera. Bueno por aquí está el cuadro. Bien ahora salimos y finalmente colocamos tres bloques de madera abajo. Bien te recomiendo que lo coloques al laditito del portal. Ahora mi ya, ponte pila que ahora colocamos. Truesh, perdón, 3 en medio. Colocamos el cuadro en medio. Y se viene lo bueno. Pum. Toma papá, ahí lo tienes el mapa que apunta hacia el otro mapa. Bien me alejé un poco y así se ve. No importa dónde te alejes, siempre apuntará a otro mapa. Bien, aquí te entro a nuevo. Perdón al neder y como yo le digo. El paraíso de mi suegra. Bien aquí notarás que el mapa apunta al otro mapa, pero podría decirse que cuando apunta al otro mapa, que está al lado del portal apunta un 76%, esa es mi opinión personal. Bien sanduches de pavo que llegamos al final.